Bienvenidos a piqueturbano.net. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y gracias por ver nuestros programas. El día de hoy me complace presentar a un hermanito mío, al hermanito mío, corrijo, a Bandari, Rayarte Inc, Iván Ruano. Bueno, antes de seguir, quiero agradecer a nuestros sponsors el día de hoy, que como siempre, la marca más dura del Ecuador, Realcut Wear. La que te tiene pimpeado de arriba a abajo, de abajo arriba. <risa> eh, tenemos un 5% de descuento aplicable. Producción, 5% es verdad. Es el tercer programa, llevamos el 5%. Me dicen que si esto sigue creciendo, vamos a llegar a un 10%. Así que están ustedes, familia. El like, el comenten, el compartir, el poner ahí abajo, todo lo que el suscribirse para que esto vaya subiendo porque les beneficia a ustedes también. Quiero agradecer también a nuestra gente de kennyexperience.com, los número uno en cuidados de enfermería. Estamos aquí presentando eh, lo que serían los uniformes que ellos están por trabajar, por salir al mercado. Que bueno, 1 a tela stretch, mire, tela arruga así, no pasa nada. Así que es antifluido también. Eh, si usted tiene una personita mayor ahí y <ríe> que necesite cuidado, <ríe> que ni experiencia, esa es la familia. Eh, el día de hoy también tenemos otro sponsor especial que es la gente de Rayarte Inc. Uno de los estudios privados que está en Quito, más ranqueados, más pimpeados que hay, donde si quieres tatuajes uno A... Esos son los hombres, ¿de acuerdo? Vienen con promociones, vienen con sorteos Esperemos que hoy poder arrancarle algo a mi hermanito Algún sorteo, algo que nos pueda regalar Para que ustedes lo puedan disfrutar En Tumbaco, ¿ok? Así que, nada familia Ahora sí, quiero agradecer A mi hermanito Iván Ruano, Van Dari Rayarte y en la maldita Casa Papi ¿Qué tal? ¿Qué tal, <ríe> ¿Qué tal, parcero? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están todos? No, pues yo muy contento Y agradecido por estar aquí Nuevamente <risa> Familia, les pongo en contexto Aunque ustedes vean esta entrevista ahora Nosotros ya grabamos este podcast <risa> Pero lo que pasa es que en ese momento No le puse a grabar el micrófono <risa> No grabó la cámara Y hablamos un buen rato Hablamos Paja en vano <risa> No, y pues nada, contento por estar aquí eh, Nuevamente viéndote Paja Usted sabe que es mi hermano, que lo quiero mucho y pues vamos a ver qué pasa, qué sale hoy. Manito, yo creo que yo te agradezco por venir también, sé lo ocupado que estás, del tiempo que das, del, de lo tuyo que puedas venir acá. Para mí es muy especial poder tenerte aquí y quedar algo que quede para el recuerdo. La verdad pues yo siempre estoy hablando de ti porque todas las cosas que pasamos juntos son dignas de decir a la gente. Y en especial quiero tocar un tema, me permite tocarlo. <risa> Depende. Es un tema De escala de Richard No de la Rachel tóquelo, tóquelo. Ok, el tema es Mira, yo te admiro mucho bro Porque tú te has sabido sobreponer A todas las Mano, porque la vida golpea Y contigo se pasa mano. La vida me ha cogido la vida y, está la mano. y la verdad que yo estoy muy contento de haber podido compartir contigo esos momentos, porque la gente, hermanito, no, no, no valora muy bien a los que están contigo cuando tú estás en malas, ¿me entiendes? Y tú has estado también en malas mías. Y papi, la verdad que yo verte el, el crecimiento, el acrechendo que has tenido, de donde podías haber llegado a donde estás, a mí me ha alegrado mucho el poder... Eh, compartirlo. Y en este caso, pues, la historia que tengo, que siempre la decimos y lo hemos dicho muchas veces, de poder compartirla, es dos semanas. Dos cartuchos. Dos cartuchos y una publicidad que, que no, no funcionó. La verdad que cómo empieza esta historia, eh, yo me gustaría que tú puedas relatarme desde tu perspectiva, porque desde la mía... Fue como, como cuando Titanic, hermano, los músicos que tocan, <risa> que tocaron ahí, que pa, solo servían para tocar porque me daba mucha potencia <risa> no poder ayudarte, pa. Cuéntame, quiero que me cuentes, pa, de tu A perspectiva. A ver, pa, eh, te cuento desde mi perspectiva. Primero que todo, para agradecerte, pa, porque has estado en, en las malas. <risa> Yo te he dado la mala suerte. <risa> A veces pienso que el de malas es el fe. <risa> ya. Eh, sin salirme del contexto, pues eh, fue una historia que me pasó hace como un año. Sí, ya eh, que se me hizo toda una bola de nieve, eh, terminé una relación, la, como yo vivo arrendando, la dueña de casa me pidió el, el departamento, me empezó a pagar, a cortar la luz, a cortar el agua, eh, por cuestiones de... Eh, emocionales, no, yo no estaba al 100% prestando atención, sino que estaba queriendo buscar salidas. Entonces, lo único que yo tenía en ese tiempo era dos cartuchos, dos semanas. Para poder irte de Para esa poderme casa. ir, porque yo tenía que, eh, en, es, en, en la primera semana, buscar todo el dinero necesario para yo poderme pasar garantías, alquileras, arriendo, wifi, wifi, eh el, el, el... pagar para la gente que el te lleve el transporte, el alimento, uy todo, un montón de cosas. Y segundo, en la otra semana ir a buscar departamentos para que me acepten con mi perro y todo eso. Entonces, la única salida que yo tenía era porque tenía 10 dólares en el bolsillo que me dijiste <risa> que... Sí, <¿verdad>? la publicidad. <risa> que hagamos una publicidad. La publicidad no sirvió para nada, mi gente, para nada. Eh, ¿Por qué? Porque se cortó a los tres días. Sí, a los dos días de eso murió. Yo les voy a poner el, el contexto de eso. Eh, cuando yo te volví a ver, ya, porque hubo un tiempo que pasamos desconectados, que es lo que te decía el otro día, hermano. Yo creo que así yo no te vea todos los días, así yo no te vea en un mes, dos meses. Usted es mi hermano. Y si usted me dice al sexto mes, eh, papu, ¿qué hace, venga, Yo voy a ir, porque te considero mi hermano, ¿me entiendes? Es lo que te lo... Yo, yo vivo así, yo vivo de una manera donde la gente que considero que quiero y que es mi familia, sea cuando sea y sea donde sea, yo siempre voy a tratar de estar allí. Y cuando yo te llamaba y no te contestaba y tal, y tú te el papu está activo. Entonces ahí lo que pasó, los tatuajes, ¿te acuerdas? Que te dije, quiero hacerme este, este, ta, ta, ta. Fui y ahí fue lo que tú me dijiste ya. Yo te dije, papu, pero ¿por qué esto no me lo dijo? Entonces te faltaban dos semanas. Y esos dos cartuchos, uno lo utilizaste en este servidor Y ahí me dijiste, son estos dos que tengo Entonces ah, ahí fue que te acuerdas sí, sí, Y ahí sí, yo te sí, dije, sí, sí. va, hagamos la publicidad ¿Qué pasa? De que mmm, Piquet Urbano se dedica a todo lo que es creación de plataformas, a exponer tu negocio, a dar publicidad, a crearte contenido, a darte difusión, posicionamiento, a un SEO. Lo que es un SEO y lo que son diseñadores gráficos, Piquet Urbano los tiene todos. Entonces, eh, en ese momento te dije, papu, vamos a meterle a la promoción. ¿Cuánto tiene? <risa> los últimos 10 dólares. <risa> de, papi, con eso puedo hacer la publicidad. <risa> Y hicimos, hicimos el diseño, hicimos el partner, hicimos el video, hicimos todo. ¿Qué pasaba? Que en ese momento eh, mi banco, la tarjeta, se, y ese mes, porque, por eso te digo papi, por fue de malas, porque fue... Yo, yo no, no todavía, sabía... Diosito dijo, toma, toma, toma. Está levantando cabeza. <risa> no me mire. Respira bien. <risa> la tarjeta se me caducaba justamente en ese mes. Y yo eso no me acordaba. Justamente, no, o sea, no me acuerdo el mes exacto, pero era ese mes. Cosa de que cuando hicimos el pago de la promoción, no lo aceptó. Pero a los dos días dejó de circular porque no había fondo. O sea, la tarjeta ya no existía, el número de tarjeta ya no existía. Y yo no sabía que tenía que sacarle otra. Entonces ahí se paró la publicidad. Y tú ahí me dijiste, al, al quinto día creo que nos dimos cuenta, ah, la publicidad no está caminando, yo qué pa? y me entré a revisar. Pero por eso te digo, Dios aprieta, pero, pero no, no ahorca. Porque tú me dijiste, en esos dos días, es yo que comprobé... ahí, ahí es lo que viene, eh, disculpa que te corté, pa, ahí es lo que viene lo más loco de esta historia. Que, por ejemplo, eh, en esos instantes que yo me sentía ya papi perdido, yo ya no tenía nada, ninguna otra opción, no sí. tenía para dónde correr, no tenía que hacer, sino más que eh, pedirle a Dios que me ayude. Y sí. me acuerdo tanto que... Yo cogí y le dije, y aquí es donde viene lo espiritual, y bueno, yo respeto a los que no creen en eso, pero yo sí creo muchísimo en lo espiritual y lo que Dios te puede ayudar, ¿no? Entonces ahí fue lo loco que yo vine y le dije, Dios, yo sé que a veces te pido ayuda en las malas, y discúlpame por ser así, pero necesito una ayuda divina, solo un milagro puede sacarme de aquí. Y dicho y hecho, pa, después de, de lo de la publicidad, me empezaron a escribir y a escribir y a escribir y yo juraba que era por la publicidad. Y yo les decía de la promoción y todo, y era gente que no sabía nada y que sin querer se llevaron dos tatuajes por el precio de por uno precio y se fueron uno. contentísimos y todo. Entonces ahí fue donde yo empecé a ver las señales de Dios, que Dios te dice, tranquilo, pa, que aquí estoy, Usted siga, creyendo en, siga creyendo en mí o no sé, bueno. A la final, pues sí, terminé consiguiendo el dinero en, de los cinco días que perdimos en tres días. Sí. Terminé consiguiendo el dinero y lo que faltaba de semana para buscar el departamento porque me tocó ir a pie. A pie. Usted vio cómo yo estaba. Entonces me tocó ir a pie y pues gracias a Dios este, las cosas se dieron, ¿no? Se pudieron sí, dar. Se pudieron dar y usted estuvo ahí cuando yo me pasé. Sí. Usted se recluyó. Eh, sí, la reclusión. Nosotros tenemos un momento donde eh, todo, todo cansa, porque de esto también cansa. Es un momento en el que yo eh, emocionalmente necesito una... Digo reclusión, no es que nada malo, sino reclusión es eh, encerrarte en ti y hacer cosas que a ti te hagan bien. En ese caso nosotros la, no es no rumba, no es nada de eso, pero es juego de play, ya en esa época que va Dibiri, ahora ya por mi parte juicioso. También estoy juicioso. <ríe> Me alegra. Desde no. esos tiempos estoy juiciosísimo. Sí, y eso fue ahí, fue porque ahí que empezó a andar y porque te acuerdas que te dije, papi, esto tiene que ser ya lo que haga un antes y un después para que la disciplina entre. Ahí fue cuando yo en esa época no tenía todavía el estudio. ¿Tú te acuerdas? Claro. claro, estaba por armarlo, no tenía las luces, recién ni estaba, la cámara, ni la cámara, no tenía el espacio, nada. Yo digo, yo tengo solo que solo esa, centrarme. esa cámara de ahí. Sí, solo esa, la, la que me está bien. grabando. <risa> Y ahí fue donde yo te dije, va, tengo que meterle disciplina. Yo también me, me comprometí en, conmigo mismo y eso es lo que se trata la reclusión, de tú estar un periodo de tiempo metiéndole duro, duro, duro, duro tan duro que te tomes dos, tres días para tú desconectar. Te olvidas de teléfonos, te olvidas de que el otro lado está allá. Lógicamente, si eres menor de edad eso no lo puedes hacer. <risa> Tienes que avisar a tu mamá y si eres mayor de edad también avísala porque se va a preocupar. ¿verdad? Claro. O, a quien sea que te A la novia. A la novia. Entonces, entonces, cuando estuvimos ahí después, ahí vimos, yo digo, pa, pero, por ejemplo, lo que te decía, hermanito, eh, uf, todo fue tan repentino, todo fue tan flashback en ese momento. Porque te decía, hermano, ¿te acuerdas que hablábamos de que llegas a una casa donde tengas tu imperio, tu, lo tuyo? Porque de la casa donde estabas a donde estás ahora, hermano, hay un crecimiento, por eso te digo, fue diferente. Vamos, es que a veces hermoso. Dios te pega sacudones para que... Despiertes y para que te muevas y para llevar tu mejor lugar, seguramente. Y pues, dando gracias a Dios, me pegó ese sacudón porque yo estaba en. Estaba perdido, pa. Perdidillo. Estaba perdido, perdido, perdido. Y. Dios. Dios fue grande. Dios, Dios fue es grande. Grande. Dios es grande, Eso es verdad. <ríe> y esto no es un programa religioso, porque <risa> ah, si quieren hombre. podemos hablar hasta del diablo. No, <risa> <es verdad. risa> mentira, mentira. Todo, no, pero. También podemos. Sí, sí. O sea, la verdad sí. No, pero el, entrando en el tema de lo de la mudanza pa. Yo, cuando yo llegué, a cuando fuimos, y, y hicimos con el PRI, que el primo también, mano bueno, el primo juicioso. El primo también tiene que venir, ojalá pueda. Eh, <risa> durmió 10 <diez> minutos y... <risa> cargando caga como birraco pum, pum, pum. Pa, cuando nosotros llegamos allí, yo vi tu casa por primera vez, yo te dije, hermanito, que tú me decías, porque yo te lo noté, cuando tú te llegaste, dijiste, bueno, ya está aquí, ya tal, te dije, papá, antes de que empiece a colocar sus cosas, arregle su casa. Y tú me decías, no, pero está bien, y estaba bien por encima, pero cuando aprendimos de salud, te acuerdas barrer, trapear cristales, que, uh, que organización, o sea, por eso te digo esa reclusión fue de casi una semana, pero fue porque fueron cuatro días duros, duros, duros arreglando la casa, limpiando ventanas, ta, ta ta sacando el sucio y los últimos tres días ya fue jugando play, mirando tele, arreglando el wifi, o sea, esa semana fue eh, completamente exclusivamente para dedicada para ti, para que tú puedas eh, estar en tu sitio cómodo, en un sitio seguro, porque yo pienso que tu casa, mi casa, por ejemplo, es mi sitio seguro. Tu casa debe ser tu sitio seguro, el sitio donde tú llegas después de un día y tú dices, bueno, aquí es donde yo estoy. Y en ese momento, hermanito, me gustaría ahora que me acuerdo tocar otro tema, los gnomos. ¿Los qué? Los gnomos, los duendes ah, la... los... Te voy a hacer la historia, nosotros estamos, eh, cuando llegamos, la ventana estaba... No, no, estaba... pero antes, antes, antes, de... antes de todo eso yo le, yo le había dicho a, Bueno, a todos los, a mis allegados que van a mi casa yo les cuento que hay un duende Que hay un, algo que molesta a la gente que llega, que le esconde las cosas eh, ¿Qué más? Que los ¿Qué te hace? Que si te portas malo con el dueño de la casa, el tipo te esconde cosas, pero si te portas bacano, el tipo te da cosas. Bueno, en fin, el, el, aquí el pa no me creía y estábamos ahí en la vuelta que arreglando la casa y lo dejó solo. ¿Se quedó solo fue, Sí, ¿no? sí, fue solo que estuvo. ¿Y? y me puse a limpiar, él porque ya te digo, las ventanas me costó un día limpiar, pa. yo limpio, pero esas ventanas, mano, me costó como, como karate kid, pa <risa> dar, dar jabón, pulir jabón. <risa> Con razón está quebrada una. <risa> no todo que todo te en <risa> <risa> Estaba yo limpi, limpi, limpi, limpi, limpi. Y en el proceso me acuerdo que empezábamos siempre a las 9 de la mañana porque terminamos a las 4 de arreglar, 3, 4, ¿tú te acuerdas? Vuelto. Nos despertamos a arreglar otra vez. Y eran como de las 9, creo que eran la las doce y media porque ya era hora estabas... de almuerzo sí papá. porque tú ya habías hecho el almuerzo y yo fui pan le llegué dejé la vueltita ahí justamente de la ventana la dejé ahí todavía me acuerdo la, el, la, la, el el el estropajo. La, el estropajo amarillo y el trapo verde lo dejé ahí ahí en la entrada de la puerta ni para decir ahí y no estábamos ni en Jamaica para yo decirte no, no estábamos conscientes ahí lo dejé Fuimos a comer, ¿qué tardé? Cinco minutos, diez en meterle así, tan, tan, tan, tan, cosa de que cuando yo salí, eso no estaba, no estaba. Y yo le dije, te dije, papu, papu, devuélvame la cosa porque me voy a rayar y no voy a hacer nada. Pau, que yo no cogí. vamos usted cogió. ¿Dónde lo dejó? Aquí. Y ahí tú me dijiste, seguro se lo cogieron. Yo ya empecé a salir con los vecinos. ¡Ladro, ladro! ya <risa> <risa> me dijo, no, no, seguro que está aquí, porque la habíamos llevado de la otra casa esa, el altar, que dice, ¿qué, tata dije, ta? no, paso, no está, no, no, no, no está. Y yo, sí, no. Y él salió conmigo, lo vimos entre los dos, entramos otra vez, volvimos a salir, lo volvimos a ver, movimos todo de afuera, no estaba, volvimos a entrar. Tú me dijiste, ponte a hacer otra cosa y luego vuelves. Hacer y nos fuimos a arreglar la máquina, la de las pesas, ¿te acuerdas? Armarla. Armarla, estábamos armándola. Cuando yo salí, la encuentro ahí: el trapo, el estropajo y una nota. Escrita por un niño. Escrita por un niño, dos niños, porque y la tengo aquí todavía, dos niños. Y yo dije, papu, indíquela a la gente. <ríe> y yo la tengo. Si producción me la acerca, está en la casita del Diosito. Ahí abajo, eh, en, la, en, la, en la canastita Abajo eh, Papu, cosa de que Fue lo peor Que pudo pasar ese, Porque no dormí bien Estaba asustado, paniqueado Estaba de una manera hermano Que lo único que dijimos fue Dios es grande <risa> Y los duendes existen Dios es grande los duendes existen De una manera que Ahora producción me acerca la, la diligencia y esta es que es esta, es mira, aquí la tengo, va. Oh, Mateo, déjame <risa> <andosela> a usted en vez de enseñarle a la, a la gente. <risa> es esta producción que va a hacerle ahí la vueltica. Oh. Esta. Pero el nombre de arriba, no Sí, no, los dos, el Mateo Nicolás y a Marcela Quinoa. le indico a, a la cámara. <risa> <risa> papu, cosa de que... Y me acuerdo que tú me dijiste Eso es porque se quieren ir contigo Vamos, <risa> dígales que se no <risa> No, o sea, y esa es la historia Yo cuando llegué Yo lo que hice fue cambiarle el nombre Yo no le puse duendes Porque como habíamos dicho Este canal no es diabólico <risa> Es <Yeah>. cristiano <risa> Y lo que le puse es cambié Le puse el diosito Entonces armé mi altarcito ah, yeah. Y ahí le puse esa parte de abajo Y siempre, siempre que llego Los sueltitos, monedas de 5, de 10 Solo eso. Le pongo ahí. Mano, desde que he puesto ahí, gracias a Dios nunca ha faltado para, para un sponsor, <ríe> nunca ha faltado para, para algo. Siempre ha salido de alguna parte. ¿Me entiendes? Y es porque también, eso te quería tocar, yo lo que tú dijiste de lo que Dios aprieta pero no ahoga y de que Dios quiere, Dios, yo pienso que, que de mi parte, no mi experiencia, de que, y siempre te lo he dicho, Dios, yo pienso que mi Dios, porque no todo el mundo, como tú dijiste, cree en el mismo Dios, mi Dios es energía, yo no creo en alguien que, uh, que trajo al mundo, que una paloma, que un, que un becerro, que un toro, yo en eso lo respeto, pero yo creo en algo que es superior a mí, en algo de que si yo hago algo bueno me van a pasar cosas buenas y de que si yo hago algo malo siempre te lo digo el karma hermano me, el karma no respeta ni mira <ríe> el karma te coge y te dice Ajá, chiqui, chiqui. ya usted dio dos le damos cinco para que aprenda <ríe> entonces cuando yo empecé mi primer negocio el mío de ventas yo estuve tres meses hermano que no salía nada y yo invertí todo mi capital todo lo que tenía yo trabajaba incluso de carpintero, de pintando casas que se, se aprovecharon de mí porque yo cobraba cinco dólares por pintar casas. Sí. <ríe> y después se volvía todo machucado, tope, 5 dólares. Y eso lo ahorraba. Cuando yo logré conseguir una cantidad... Por eso te dije el otro día, si no te llegó algo para invertir en ese dinero, no lo inviertes Ponlo a rendetizar, que te suba el interés en algún banco, algún algo, inviértelo, que ya te va a llegar el proyecto. Entonces, yo ahorraba, yo no sabía ni para qué ahorraba, pero yo ahorraba de un dólar en un dólar, de un dólar, hasta que pude comprar el dominio del negocio que yo quería armar. Y fue con mami que me ayudó, una bolsa entera con monedas de un dólar. 150 monedas a Un dólar Le dejé para que ella me prestara su tarjeta Porque yo ni tarjeta Tenía en ese momento Y cuando yo empecé mi negocio Yo invertí, eh, conseguí eh, inversores Porque Dios Tiene talentos para ti Tú tienes que descubrir cuáles ¿Me entiendes? Porque Dios te dice Le doy el talento y vaya Pero Dios no te dice te voy a dar este talento Lo tienes que descubrir tú Pero lo tienes que descubrir claro. ¿Y cómo lo descubres? Si no me sirve... Yo, por ejemplo, yo sé que no soy el mejor dibujante del mundo. Entonces, ¿qué hago? Soy creativo. ¿Qué hago? Potencio mi creatividad. Lo hago en un papel, agarro la idea y empiezo a buscar en internet para mis diseños. Ya estoy potencializando algo. No me voy a centrar en algo que sé que no se me da bien, porque no, no tengo la paciencia para eso, por ejemplo. O sea, no tengo paciencia. Entonces, tengo que hacer cosas que uno va midiendo a medida que va probando Y en ese momento... Yo empecé a invertir, invertí, invertí todo lo que tenía en el dominio, invertí en los productos, invertí en todo lo, lo necesario. Ya estuve tres meses, pa, que no se vendía nada, nada. Y yo dije, no, el primer mes yo dije, bueno, normal. El segundo, va a pasar algo. Y al tercero yo dije, Dios, si tú no quieres que estés aquí, que vuelva lo que yo hacía, que haga lo que tengo que hacer, tú me dices y yo regreso y no tengo problema. Porque lo más fácil es el dinero fácil. El dinero fácil lo tienes a la vuelta a la esquina. ¿Entiendes? Si tú sabes moverte... ¡Vamos a la esquina! <risa> <risa> Esperemos que acabe de llover. <risa> y lo agarras. Pero ese dinero no te va a producir. Si tú puedes, puedes disfrutarlo, lo vas a disfrutar muy poco. Invertirlo, ¿cómo lo vas a invertir? Porque tienes, ahora en este mundo todo está registrado. Tienes que buscar... Si yo te doy 10 mil dólares ahora mismo y tú dices, voy a invertir, Vale, pero ¿cómo lo vas a invertir? Con 10 mil no puedes hacer mucho Todo, Uno piensa que sí Pero El primer mil dólar Compro las cosas que necesito El segundo dos mil dólar Si no tienes la madurez Invito a los panas para esto El tercero tres mil dólares Ya están seis mil dólares Te quedan cuatro mil Y no has hecho nada No, pues me quedan siete mil No, porque Mil son... <risa> dólares que gastó en las cosas de la casa. 2.000 dólares invirtiendo en los panas. 3.000 dólares invirtiendo. 3, 2, 1, son 6. Al 10, 4. Que harían guasta. ¿Vio? Es un ejemplo. A es un ejemplo ya, ya, ya, ya. de poder decirte, porque si tuviera 10 mil dólares no estuviera si aquí. No, si no entendieron igual que yo, comenten, comenten. Nomás. Que se los sí, sí, Comenten para que nos explique, porque yo quedé en las nubes. Te pongo en el ejemplo. Tienes 10 mil O sea, tienes 10 mil, te gastas ni, ni, 3 mil y te quedan 7 mil. 10 dólares. Vamos a ponerlo así. Ya, y te gastas un dólar. Te gastas un dólar en el agua. Ya. Yeah. Yo un te dólar digo, tienes, te los doy, panas. Escúchala, bro. Yo digo, 10 dólares para que inviertas en ti. Con esos 10 dólares tú tienes que multiplicarlo, duplicarlo, triplicarlo. Ya, yeah. yeah, okay. Si tú no tienes la madurez suficiente, Te voy a poner el escenario. Panas. Un dólar para, para el agua, que un caramelo, que un chicle, que una pipa. Ya, Dos okay. dólares para tus los panas. Te invito un chicle, un chicle, un chicle, un chicle, un chicle. Ya son tres dólares que estás gastando. Dos dólares. Dos dólares para los panas, más el dólar que gastaste, ¿cuánto es? Tres <risa> dólares. ya sí. ¿Ya cantó? ¿Sí? No, es que sí. estás diciendo un dólar de agua. Sí. ¿Y un dólar de los panas? No, dos dólares de los panas. Ah, dos de los dos panas. Dos de los panas porque ah. son muchos. <risa> ah, listo, listo, listo. Son tienes, tres dólares. Porque cuando tienes, mucha, cuando tienes plata, los conocidos te llegan. <risa> ya, ya, ya, son tres dólares. Porque trae el amigo del amigo del amigo del primo. <risa> Tienes tres dólares. Y te quedan siete. Y te quedan siete, pero esos tres dólares más que coges para gastar en X motivo, para gastar en algo más, para ayudar, para decirle, necesita esto el brother, necesita esto mi hermano, mi primo necesita, ya son seis dólares que estás gastando. Te quedan cuatro. De los 10 dólares que tenías, te quedan cuatro para pa invertir. Ya perdiste seis dólares de invertir en ti. ¿Entiendes? Ese es lo que es el dinero fácil. Se pierde así de fácil. Pero si te lo ganas tú... Como va, bien. Exacto. Yo te aseguro, tú tatuando nueve horas diarias al quinto día, al sexto, si vienen y te dicen, papi, regálame 100 dólares. tú le dices, <risa> que se lo regale su madre, porque estuviste nueve horas trabajando. Por cinco días estuviste metiéndole de una manera de 45 horas sentado Zzzz. papi tú no vas a regalar ni perder no. ese dinero tú lo vas a invertir de una manera y te va a rendir más a eso es a lo que yo me refiero de que Dios te dice a ti te voy a poner en las piedras en el camino para que tú le rompas y veas si te vas a caer o la superas, ¿qué vas a hacer con la piedra? en ese momento yo hermano al tercer mes me arrodillé duchándome porque ya no podía más, Dice, tengo producción ahí, no está saliendo nada ¿Qué hago, Dios? ¿Tengo que irme por el lado fácil? ¿O sigo aquí? Estoy probando de todo. Incluso salí a la calle a decir, compra mi producto. Oh, yo parecía las viejitas de esas Lleva que... Llevé a cinco, a cinco, a cinco, a cinco, a cinco a correr. Producto jugo de dólar. Papi, que en ese bueno, momento lo que, tú, barato. lo que tú dijiste es verdad. Cuando lo que tú dijiste, que le dijiste a Dios que te ayude, yo se lo pedí en la ducha al primero, porque vivía en el primero. Cuando yo salí de esa ducha, hermano, empezaron a llegar los pedidos. No, o sea, no, tampoco 20 mil, ¿no? Pero llegaron 10 pedidos, de los cuales se confirmaron 7 depositados. En ese momento dije, Dios, no voy a parar. Y no he parado. Por eso es lo que te digo, hermano. Yo entiendo lo que tú me dices. Y, y yo valoro el que tú puedas compartir conmigo ese momento. Y que con la gente, lógicamente. Porque son cosas que lo que pasas tú lo puede pasar a cualquiera. Porque cualquiera... Yo he pasado también por el desamor. Y, mano, yo se lo dije en la entrevista con mi mami. Yo he, yo he tenido pareja que he vivido con ella. He tenido noviecita, he tenido amantes, he tenido relaciones furtivas. Y lo más bacano de que tú eres novio con alguien... <risa> es cuando ella vive en su casa. Y te la... <risa> Porque no se conocen. Y tú lo sabes bien, que tú viviste con alguien. Cuando tú compartes con alguien que ya conoces todos los demonios, tú dices, uff, a veces el amor no es lo suficiente. Yo solo hablaba el otro día, a mí no me amen, a mí no hace falta que me ames. Tú me puedes amar, mucho, pero si yo te digo, el rosado no te queda. Ya mi amor, de lo que sientes por mí, así, si el rosado es mi color, perro ya no va a haber tanto amor pero si tú me comprendes no, a lo mejor me lo dijo porque está de mal humor nada, no le voy a hacer caso, no pasa nada o en sea, crees que lo más importante es la comprensión yo creo que de ahí parte todo porque y el la, respeto Y el, pues el respeto va mm. unido pero en la comprensión es donde yo pienso que está la base porque tú tienes un día malo lo que te dije, tú estás tatuando nueve horas y yo soy tu noviecita nueve horas papi porque la gente dice, no, es nueve horas, es fácil. Pero el que no ha pasado nueve, diez, quince horas trabajando... Sentado. Día, sentado. Con la luz en la cara. <ríe> Con la ya ni nalga tiene, papi. Y encima soportando los chistes de quizás una persona que no te caiga bien. O la música de que no me gusta. O la música que no te guste. No, no es fácil. Y que vengan y te digan, ¿por qué no me respondiste el mensaje, Iván? Y tú... A ver, reflexiona la pregunta. ¿Por qué no me llamaste en todo el día? Ah, no, yo estuve jugando carritos entonces. Por eso no te llamé, porque estaba la competición muy buena. Si ella te comprende, va a decir, ah, no, el tipo está irónico, está jodido y está con un humor negro. Si ella te comprende. No lo voy a joder. Bueno, Iván, cuando se te pase, hablemos. ¿De acuerdo? Que tengas un lindo día, amor. Le amo mucho o lo quiero mucho. Ya, tú dices, bueno, no está caliente, tampoco está fría, está tibia. Yo estoy enviando también. también la madurez. A eso, tú le dices. Porque a veces eh, nosotros nos tomamos tan en serio las cosas que, que cuando te tomas muy en serio la vida, creas una bola que se llama ego. Y eso es lo que, ese papel es el que no te permite a veces como que disfrutar la vida, ir más allá. O sea, saber que puedes. En esta vida viniste a disfrutar, a reír, a, a cantar, a sentir las buenas emociones. Y no sé por qué metí esto. <risa> pero. Por el ego. Por, por el la ego. Por ajá, la madurez. Entonces hay una gran diferencia entre ser maduro y tomarte muy en serio las cosas. Porque ser maduro es ese nivel de comprensión, de respeto, de entendimiento. Pero ahora tomarse muy en serio las cosas es llevarlo. Eso al extremo, o sea, a lo aburrido, claro. a lo... ¿Cómo se puede decir la palabra? Mm. ¿Control? A lo monótono. A lo monótono. Gracias, producción. Producción potente, yo le opro. Producción. producción está en todo. ha trajo el papelito, rey ah, <ríe> Consiguió el 5%, aunque Con Rayarte también. Con Rayarte producción, también. Producción luego cuadra eso. Si sí, sí, producción más es sí, hay un 5%. Sí, así sí. Que... <ríe> Papi, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Yo es tío, la verdad, la verdad, la verdad entonces, pura verdad, es la pura verdad. ¿Tú qué crees? O sea, tú qué tú qué prefieres? Ya, porque es lo que yo pienso, o sea, lo que lo que yo pienso es base a mi experiencia, ¿entiendes? Porque he tenido, yo he sido también muy mal. Yo he sido muy mal novio, he sido muy mal amante, he sido muy mal hijo. Bueno, trato de no ser mal hijo ya, pero he, he sido muy mal amigo. Y desde que me di cuenta que fui muy mal, ahora trato de ser muy bien, que no sé la palabra, no el cine, pero trato de ser mejor. ¿Me entiendes? Y esa base, en mi experiencia, de los romances que, que he tenido en mi, mi vida, yo prefiero que me comprendan. ¿Tú qué prefieres? Yo prefiero que igual, que me comprendan, que me respeten. Amén. Nada más, que me comprendan y que me respeten. ¿Y cómo y... tú haces para llegar a...? Porque la reciprocidad... Siempre, yo, yo siempre eh, eh, me he dado cuenta que eh, en esas dos cosas radica mucho la comunicación. si ¿Sí me entiendes? Para que, tú, eh, para que a ti te comprendan, para que a ti te respeten si tú no tienes una buena comunicación, un buen diálogo de dar tus puntos de vista, dar tus límites, para que de pronto no haya como que ese roce de, ah, no es cierto, a él no le gusta eso, entonces voy a respetar eso. Ah, no es cierto, él se pone así porque yo hago esto, porque ya ha habido una comunicación, entonces lo entiendo porque él reacciona así. Entonces, yo me he dado cuenta que, que, que todo eso radica en la comunicación. Bien, duro. Entonces, siempre y cuando tú tengas una buena comunicación con tu pareja, eh, se digan las cosas... Eh, Bien, porque siempre hay que tener en cuenta, son dos personas contra un problema, no, no los, tú contra mí y hacemos una gran si problema, problema. Y encima el problema, y lo agrandamos y todo. Entonces, siempre que haya comunicación, siempre eh, creo que es la base fundamental, ¿no? Para, para, para el respeto, para el entendimiento y todos los demás peldaños. Ahora, si, si no hay buena comunicación, va a ser difícil que ella sepa. O sea, ninguna persona puede leer la mente. Nadie sabe qué no te gusta o por qué entenderte tu comportamiento si nunca se lo has explicado y si nunca has dado tus límites de, de qué no hacer o, o que o no sé, si ¿sí me entiendes. Sí, te no? pillo, yeah. te pillo. Sí. Entonces es eso. <risa> <risa> ¡Ay, qué potente! ¡Uy, pa. Pero más allá, yo creo que, in, independientemente de, de, de las relaciones, eh, son los sueños. Porque usted puede tener una relación y tener un sueño de una relación linda, pero lo que hablábamos el otro día, ayer anteayer tras anteayer, por ahí, eh, que los sueños son fundamentales tuyos, individuales. O sea, tú vas navegando en la vida, enfocado, concentrado en tus sueños, y si una persona ingresa, en tu camino, pues chévere, que te acompañe hasta donde ella siente que debe acompañarte. Sí. Pero también. nunca olvidarte de tus sueños. Por ejemplo, mira, el tuyo yo admiro mucho porque mm, recuerdo que hace años, año, no recuerdo bien, me dijiste, yo voy a tener mi, mi departamento, voy a estar en, en el balcón de mi departamento. Y gracias a Dios, hoy tienes tu departamento. Y, con y, es, y estamos en tu departamento, en alguna ubicación desconocida, pero estamos. Si la quieren verdad. la ubicación, suscríbanse en Rayarte. No, sí, yo, yo, yo te agradezco mucho, hermanito, porque lo tuyo también. Que, yo creo que. El, ¿Cómo se llama? Producción, mira, está en el agua, mano. Uy, Pero, no, uf. producción está es, eh, eso, eso. Si desean mandar una remesa. Para... <risa> o si desean contratar a producción. <risa> Escriban acá. O si Trae quieres, agua. Si quieren saber quién es te producción. Producción. <risa> sí. Mi mami me dijo una vez que me cree objetivos a corto plazo, a largo plazo y que me ponga metas. Que, por ejemplo, es lo que tú me decías, ¿no? Para el al siguiente queremos hacer con ustedes los 20, 20 lineales, o una lista que sería bueno hacerlo. Ah, lo que pasa es que estábamos viendo de, eh, Bueno, nosotros nos gusta hablar de todo. Entonces, siempre hablamos, si no es de cosas paranormales, de cosas de la vida, y esta vez profundizamos en cosas financieras, sí. negocios y todo llegamos al objetivo de que queremos conseguir 10 mil dólares, pero necesitamos 20 razones para cómo conseguir los 10 mil dólares. O sea, cómo hacer, 20? ¿Cómo hacer, cómo hacer 10 mil dólares de 20 maneras diferentes. Exactamente. Si ustedes saben alguna, comentenla porque nos, nos ayudan. Si ustedes quieren que ayudarnos y ponen 10 y 10 o 20. Eso les sirve para ustedes. Es que esto es individual. Sí. Ustedes pueden coger en su casa... Un papel, enfocarse el sueño que ustedes tengan, no importa. Eh, si quiero ganar 5 mil en los próximos 5 meses, un papelito, escribir cómo puedo ganar 5 mil dólares en los próximos 5 meses. Y, saca, y empezar a pensar. Desde la número 7, ustedes van a sacarle sangre al cerebro para pensar y pensar y pensar y pensar cómo hacerlo. Y una de esas es la que... Es la que es. Y ahí Ajá. es donde entra lo que habíamos hablado de la madurez. Y sobre todo, la disciplina. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, eh, el programa del podcast nació en, en tu primer estudio que tenía el cuarto negro. Piquetácora. Piquetácora. De ahí se, sí, también. Estábamos, yo me acuerdo. Está, estábamos, estábamos en Dope, la, estábamos jamaiquinos. Estábamos, estábamos en la puerta, creo. Sí. Y me dijiste, ¿qué te parece el nombre de Piquetácora? Piquetácora, la mezcla de bitácora, una bitácora y la mezcla de piqueto urbano. O sea, fue uh -huh. la, ese fue el nacimiento. Y la, la idea, el enfoque era ese: el nosotros poder hablar de lo que. Porque nosotros no es los que más sepamos, ni lo que más. Porque lo que tú vives, nosotros también lo vivimos, hermano. ¿Entiendes? lo que tú pasas? A mí también, hermano. Admítalo. ¿Qué? <ríe> que, que le bate el lavado a quien, quien ha sido infiel. Quien le han sido infiel. No, no, quien ha sido infiel. <ríe> <risa> y que la deje levantada aquí, que la haya sido de infiel también <risa> A ver, a mí, a mí a nosotros también nos hemos sufrido desamor. Todo, todo. Hemos, eh, a mí me han gustado. todos somos humanos, todos sí, pasamos por cosas. Por si, si usted se coloca a preguntarle a una persona normal, todos en su infancia tuvieron algo. Sí. Todos han pasado por algo. La diferencia es en qué momento se pasa. Claro. Porque yo, por ejemplo... Ahora, si tú no has pasado por nada, pues que Dios te bendiga y sigas así. <ríe> Amén. Rezaremos por, por ti porque, Sí, porque no tienes traumas, no tienes... No tienes, estás clean, la vida está allá al lado, uh -huh. está clean la vuelta Entonces, y eso no quiere decir que crecimos traumados, pero... <risa> <risa> pero, pero, pero pues crecimos, sí, sí te marca, todo ¿no? Todo tiene sus carencias, yo el otro día te dije, mira... ¿Son vacíos o qué? Vacíos Te, te, te marcan, ¿no? Te marcan Yo, por ejemplo, hay un vacío que yo no he podido superar que fue la muerte de Hachi, hasta me lo tatué y todo. Y <risa> no es un vacío que... Es que dormir. es tu mejor amigo. Sí, y no fue, sí, no fue solamente por, por el perro, sino por todo lo que atravesó, lo que te dijo, o sea, ¿te acuerdas cuando te dije cómo murió? Que usted me dijo, no cuente, no cuente. Uy, no. Papi, porque sí, el, el tomar la decisión de, de, de dormirlo, el que no se durmió la primera. O sea, lo mataron <risa> dos veces, uy, no, peor. Ay, Ahora me río, papi, pero, <risa> pero ya está saliendo la lágrima, no fuerce. Uy, no. no. fue, fue, pa... <risa> ¡Qué <gonorre. risa> Producción no tiene sentido. <risa> pa, pues, cuando, cuando le pusieron la primera inyección, pa, que no se durmió, y, y estaba ahí, yo le veía los ojitos, mau fue una... Mano, fue, por eso te digo, o sea, los vacíos que uno genera es algo que viene arraigado de hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, Miriam, mi psicóloga, yo te lo he dicho muchas veces, ir al psicólogo humano no es malo. Yo lo que sí recomiendo es que vayan a un psicólogo que sea orientador, porque un psicólogo es muy bueno, ve también, pero un orientador te dice, la primera sesión te escucha, la segunda sesión te escucha y te da algún tip, pero en la tercera sesión... Te escucha te otra vez. No, ya te regresa a la tierra, te dice, ok, pasaste esto, hiciste esto, ahora, ¿qué vas a hacer de aquí para acá? Ya en la tercera sesión ya tú dices, no sé, yo sigo todavía, sigo revolcándome en mí. En el fango. ¿En qué, qué hago? Pues sal. ¿Cómo vas a salir? Y ahí es donde ella fue la que me dijo, haz esto, este otro. No, no has terminado de estudiar, termina. No has hecho esto, hazlo. ¿Cómo lo hago? Pues investiga. Yo no puedo dártelo todo. O sea, ¿ah, entonces ¿para qué sirves? <risa> dijo, para que tú lo hagas, porque si la vida te lo da tú no lo vas a valorar, que es lo que te estaba diciendo el trabajo y la disciplina. Entonces, eh, en mi vacío, por ejemplo, es de la infancia, de que yo, por ejemplo, no es que mi familia se haya sido pobre, que mi mamá tampoco no es de ni, gran, ni mi papá tampoco, pero yo sufrí con una carencia parental de que yo, a mí, yo no tengo barba porque no porque me afeite, <ríe> yo así tenga dos semanas de que me deje crecer, tengo un mochuelo aquí, otro aquí, Lampillo, mano, un césped mal hecho soy, porque nunca me, me afeité. Y cuando me afeito es ya los 3, 5, 7, 8 días y me salen como cantinflas, mano. Yo, Y eso es porque mi papi trabajaba muchísimo, mami también se dedicaba a ¿Y tu papá lo sí suyo. tiene barba? Él sí tiene, sí tiene su, cuando sea los cuatro ya También el No, él sí tiene más barba. Herencia. <risa> no, él sí tiene una barbita, papi, que yo siempre le he, he hecho. Si el, el te dejas el vainita así, ay, desde aquí él no, él sí tiene barba. Ah, ya. Yeah. Pero, eh, porque él me dijo un día que eh, hay cosas que, que uno no tiene que esperar que le lleguen, sino salir a buscarlas. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Y esa es la carencia que te dije. Yo mi carencia es de que cuando trato de conectar con mi sentimiento, me río. Y ya me río y me río de todo. Cosa de que si voy a llorar, ¿tú has visto? Como Hugo? el payaso riendo por fuera y llorando. por <risa> No, papi, yo me iba a ir a lo Goku, a lo Dragon Ball Z. <risa> ¿Qué? ¿Tú viste? El, hay un capítulo en Dragon Ball Z donde Goku le van a poner una inyección. No sé si te lo has visto. Ay, pues, Goku cuando le hacen chiquito. No tuve infancia. Dice... <risa> Después de esto vamos ¿Capítulo a Capítulo de Dragon Ball. <risa> Después de esto, te enseño que cambies y yeah. lo, lo vemos juntos. Wow. no, pues me toca verla toda. No, ese capítulo es diferente, porque en esa época yo creo que, que el que hacía Dragon Ball se porque hacía capítulos Capítulos saltados, o sea, no, no tenía también no, la televisión no, no seguían todos pero ese capítulo fue uno que vi porque estabas, me acuerdo que habías, el capítulo 225, pelea de Freezer, ya lo iban a matar y al día siguiente empezaba de, de, hola soy Goku, <risa> ya volvía al capítulo 1 y ya te perdías oh. y ya bajaba la nota, pero como no había nada más que ver en esa época que la repetías. Tele, repetías, y cuando llegaba a vez al 200 o otra vez volvió al principio. Mm. Pues en ese momento Goku sale, eh, hay un torneo de que si pierde pierde su fuerza, algo así creo que es. Y una de la de la del de, de de, del torneo es de que le tiene que soportar una vacuna puesta por Milk, pero no tiene que llorar cuando le pongan la vacuna ¿no? y le sacan una aguja así y cuando se la van a poner el brother empieza a llorar, pero como no tiene que llorar las lágrimas es... Y se le vuelve la lágrima. Yo soy igual. Cuando siento ah, que voy a... me estoy conectando, por eso te dije el otro día, cuando yo conecto con mis emociones, me río y desconecto. O sea, ya es algo que no lo hago porque quiero, sino porque... ¿Y cómo me sale. desahogas? ¿Y cómo desahogas las, las emociones? Ese es el tristes? peligro. Es el peligro de que me las trago y cuando... <ríe> me la trago. Toda. Toda. <risa> a mí, que cuando quiero entra la depresión. Ah, Y ahí es ahogo. donde está el ahogo. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, ahora para votar la nota o votar el golpe es ver documentales, me pongo a leer, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a pensar en otros proyectos. Y lo que te dije. <risa> bueno, producción ayuda y... ahí. <risa> Pero trato de no, no poner a... Mi mente no me puede gobernar. ¿Me entiendes? Mi mente no puede. O sea, intenta, bueno, pero no puede. Intenta, pero no puede. Porque yo ya sé que cuando mi mente puede. Papi, cuando mi mente me gobierna, olvídate. Yo soy María Magdalena. Yo soy el, el, el, el Dios pero, del Apocalipsis. Pero no liberas todo. esas, digamos, esa tristeza y tales porque no quieres o porque no puedes. Mm, porque. Yo creo que porque no me he dado el. No me doy el tiempo para darlo. No me permito vivir en eso. No me permito el lujo de mal. sentirme mal. Porque digo, hay tantas cosas que hacer. Yo siempre te lo he dicho. Yo a los 50 quiero ya retirarme con mis 10 departamentos, con mis 4 barcos, mis 3 carros, mis 5 barcos, mis mil perros, con toda mi familia bien, con toda mi gente bien. Y para eso no me puedo permitir el lujo de, mm. de, de más de una semana o más de. Yo me puedo hacer, permitir el lujo de un día sentirme mal. Mano, y tú estás en tu casa jugando play? Ya no tengo el play. Uy, papi, lo siento. Se viene el 4. Uy, no lo siento o el entonces. Invíteme. <risa> no, verás más que todo, yo el otro día estaba leyendo un libro mm. que se llama El poder está dentro de ti. Lo recomiendo artísimo de Luisa Jay. Eh, publicidad no pagada. Pero bueno. Lo que el nombre. <risa> ya no lo encuentro. Eh, dice que, bueno, cada pensamiento es un, una gota de agua. Los pensamientos buenos son los que te hacen sentir bien y los pensamientos malos son los que te hacen sentir mal. Ira, rabia, enojo, envidia, celos. O los buenos son felicidad, gratitud, agradecimiento. Eh, bueno. Entonces dice que cada pensamiento es una gota de agua. Si cada pensamiento es una gota de agua, tu mente, ¿qué tiene? ¿Un charco cristalino o un charco de barro? Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es prestar atención a qué estamos pensando y a qué estamos sintiendo. Ahora, a lo que yo voy, es que en ese mismo libro dice del desahogo. Y dice que cuando tú tienes una emoción negativa, que si tú te sientes triste, en ese momento debes permitirte desahogar eso. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de ser fuerte, aunque no lo eres fuerte, porque una persona fuerte es la que libera el sentimiento, no a la que se lo traga, eh, cuando tú piensas que eres fuerte, lo único que estás haciendo es metiéndote, digamos, la basura, entre comillas, a tu cuerpo, que en algún momento quizás, yo sí quiero que tú llegues a los 50, a los 60, a los 70, 80, pero al tragarte muchas emociones, luego van a terminar eh, emocionalmente y espiritualmente carcomiéndote tu cuerpo por dentro porque es basura que no has sacado y te da alguna enfermedad. Sí. Porque son cosas espirituales. Y no o sea, muy lejos en el anterior lo capítulo. Lo emocional. Sí, no, papi, en el anterior capítulo con Alexandra Makeup. Eh, pueden visitarlo, verlo. Una tremenda grata conversación con una estilista que te la tengo que presentar muy dura. Yo le dije, a mí me salió este absceso, bro, por eso mismo. O sea, por el estrés, y no solo el acceso, me salió ticaria interna dermatológica externa. No sé ni el nombre que me dijo el doctor Carlitos. Todo el mundo que estés en Quito, Ecuador, vaya a Villaflora, doctor Carlitos. Eh, publicidad eh, no pagada. Publicidad ¿Eh? no pagada. El tipo es una bestia. Doctor Carlitos. No, y él mismo me lo dije. Yo cuando le dije, ¿por qué sale? Por estrés. Yo le dije, ¿pero estrés de qué? ¿Tu pareja, tu vida, tu trabajo? No sé, mírale ver tú. Imagínate, a mí me salió en la cara. Uf. ¿Vio? No hay ni cómo explicarle porque usted sabe el proceso. Feísimo. Y yo por eso te digo, o sea, yo lo que... Dale. <risa> <risa> ah, yo lo que... ¿Quiere <risa> No, no, no. Estaba yo lo... viendo... <risa> o, sea, yo lo que, o sea, yo lo que hago es lo que te digo. O sea, cuando me siento estresado, muy estresado, yo trato de transmitirlo. Eh, primero porque se me nota en la cara. Se me nota mucho. Care, Care, cariculo. Cariculo. Segundo en la actitud. Se me nota también. Y cuando yo estoy ahí, yo prefiero decir, mira, en este momento eh, estoy haciendo esto, no puedo hablar contigo, déjame hacer, para no dañarle a la otra persona tampoco el día, y yo tomármelo para mí. En ese momento toco mi emoción, que por ejemplo Miriam me decía, tócate en ese momento, <risa> no tócate tu emoción. <risa> por dentro, tu corazón. ¿Qué es lo que quieres hacer? que es la terapia de gestal? ¿Qué es lo que, lo que te he dicho siempre? Ahora mismo lo que quiero ver es dibujos animados. Dib eh, me pongo a ver un bleach... Un One Piece, un. Publicidad One Punch, no pagada. Publicidad no pagada, que son series que me gustan hasta super campeones: Oliver Hatton, Los Simpsons, no <ríe> Futurama, <risa> eh, Futurama, los dibujos que te digo, cualquier cosa que en ese momento me apetezca. O un documental, vi uno hermano de. ¡Wow! Es que no me acuerdo el nombre, eh, Daphman. Duff, es de un tipo que estuvo en Wall Street desde la época de que Wall Street nació, prácticamente, que pasó de. O sea, como más de 20 años estafando, y estafó creo que, eh, cinc, que 50 mil millones. O sea, no te estamos hablando de un millón, dos millones, eso es varios millones. 50 mil mm. o... Wow, ¿Y cómo estafó vez? el mal? O sea, haciendo la... la, la el, ¿cómo se llama? El Ponzi, una escala Ponzi, o sea, diciéndote, invierte en mí, yo te hago un interés, eh, te devuelvo tu plata a un interés más alto que el que te lo puede devolver cualquier persona, sin riesgo. Y tú vas y se lo dices a producción, producción se lo dice a la mamá, la mamá le damos otra mamá, ya son 40 personas que invierten en mí y yo te empiezo a devolver el dinero a ti, como fuiste el primero. Pero ya el último está invirtiendo y había gente de la burguesía, eh, reyes. De... O sea, los primeros y sí, y... sí. Exacto, y te devolvían algo a algo, y iban escalonando a nivel que él crecía y tal. Y luego fueron viendo y el tipo no tenía ni una sola inversión. Todo lo que él devolvía era lo que la gente le iba dando. Y él te vivía como, como un rey, man. O sea, el tipo, donde quiera que le llegaban, le abrían la puerta, hermano. O sea, el tipo era un peso pesado haciendo eso. O sea, imagínate. 20 los... años. 20, más de 20 años. Oh, y la gente no. No, no, no o sea, buscaba. se dieron cuenta y lo denunciaron un par de veces, pero como el tipo era un duro, era un ah, no, tumbarle al pana. Huh, tumbarle al pana es jodernos todos. Y la, se la pasaban. Tú imagínate, veo eso, que eran cuatro o cinco capítulos. <risa> cuatro o cinco capítulos y ahí ya voto lo que es un día de estrés y me informo y luego empiezo a buscar y es lo que lógicamente no conecto con la emoción eso sí es verdad no la conecto entonces lo que yo hago para conectar Aguante. es aguantarla, carla y por ejemplo la deshago contigo en la reclusión o hablando pero contigo, no es lo mismo pero ya no es la misma intensidad entonces lo que hago es como el cuentagotas porque, por ejemplo, mi, mi cerebro maquina mucho, mucho a cada rato. Entonces, empiezo a hacer proyectos o a pensar en otras cosas. Que si no hago un podcast, <ríe> me pongo a hacer este. Que si no hago este, hablo con este. Que si no hago esto, hago este otro. Y cuando me quiero dar cuenta, suena malo, pero es así. He puesto mis huevos en muchísimas canastas de que alguna me va a generar. ¿Me entiendes? La gente que piensa, ¿es mejor colocar los huevos en diferentes canastas o todos los huevos en una canasta? Estamos hablando de negocios, porque si es <risa> Si estás con tu pareja, es solo una, mano. <risa> ah, en negocios. No, en negocios. ¿Qué tú piensas? No sé. Porque, hermano, quiera era uno a lo calladito. Usted es personal trainer. Usted es artista. O sea, tengo mis huevos en diferentes canastas. Claro, te, ah, entiendo. Entonces... Tienen en ingresos de varias partes. Ya. Yeah. ¿Entiendes Entonces, eso. <risa> Viene Bandari, manito. Yo sé que, bueno, producción me dice que... Primer capítulo, pa. Yo mí me gustaría quedar otra vez. La gente que opina, les gustaría seguir escuchándonos hablar. Pasa. Y si se lo pasaron bien, pues antes de, de nada, hermanito mío, quiero decir Ya se nos que... acabó el tiempo, gente. Suscríbete, dale like, comenta. ¿Qué me querías decir, pa, antes, antes de, de cualquier... cerrar a la gente? Si quieres que Iván te dispare. Si quieres que Iván te atraque Va, Que hermanito Yo no sé dónde me depare la vida Para mí es un placer estar aquí Un placer haberte conocido Un placer compartir contigo Ver tu crecimiento Que me permita ser parte de tu vida Porque como te decía no, eh, Uno de los consejos que te puedo dar Es de que no permitas que todo el mundo Entre a tu círculo Tu círculo tiene que ser súper exclusivo ¿Me entiendes? Que no todo el mundo lo puedes llamar amigo, no todo el mundo puede ser tu familia, pero tú sí puedes decidir quién puedes llamar amigo y a quién puedes llamar hermano. Y cuando tengas ese lazo, no lo pierdas. Y que sigas dándole, sigas creciendo sigas metiéndole duro, sigas haciendo sentir orgulloso a tu hermano, para que ese es mi hermano el tatuador, y no decir, yo lo conozco, <ríe> me suena. Sí creo que lo he visto. Sí creo que lo he visto algún día. Ah, sí, le metiendo y que Diosito te bendiga muchísimo, papá, porque te lo mereces. No, pues nada, papi, agradecido. Usted sabe que para mí las palabras sobran eh, con todo lo que has hecho por mí, todo lo que hemos hablado las cosas que me tienes ahí en secreto guardadas. Y no, pues nada, muy contento, muy agradecido. A veces la vida es así, te lleva a distintas partes y si en algún momento, pues te lleva a alguna parte que vas a estar mejor, pues ya sabes que por acá tienes a un hermano que cualquier 100 euros le recibe. No, tira. ¡Un mil dólar! A mí me gustaría... No, no, no. Y para las que sepa y espero... Los dos vamos para la cima y en la cima nos vamos a encontrar. O sea, la amistad sigue. Sí, desde que tú me arrastras, yo te arrastro, eso va. O sea, yo sé que vamos a estar. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. A mí me gustaría, pues... Eh, esto espero sacarlo. Como te decía, tenemos una serie de, pro, de programas listos. Poder grabar otro, tenerlo ahí en por antes, antes de, para que si a ustedes les gustó esto, el siguiente también les va a encantar. Porque esto lo que lo hacemos no es por guión, hermano. O sea, es hablar y hablar y, y fluir si y Sí, esto no tiene ningún guión. Aquí lo único que hay es la hora. Nada más. Familia... Gracias por venir a piquete. <risa> quita el porno, quita el... <risa> gracias por estar aquí en piqueturbando.net. gracias por eh, permitirnos estar con ustedes en este, esta hora, hora y media, no sé cuánto estamos, pero sobre todo pues decirles que hermanitos se suscriban, bueno, que me gustaría que usted invite ahí a la gente. Ah no, pues claro que sí, a toda la gente que nos está viendo, eh, les invito a que nos visiten en la página Rayartink en Instagram, Facebook rayarte.inc, eh, también a mí si me quieren seguir como Bandari, estoy en Facebook como Bandari, y en TikTok como Bandari, eh, pues nada, muy agradecido, también con Piquete Urbano, Real Wear, que siempre me tiene melo, agradecidísimo, eh, con Real Cutware, con Piquete Urbano, eh, se me está olvidando, Real Tunes, que son los que me ayudan con la publicidad, eh, en estos días voy a estar sacando un sorteo, todo va a ser hecho por Real Coutoons, eh, atentos, sorteo Atentos. Real Kutun, eh, por si no saben, hace una pauta corta: publicidad no pagada. <risa> Real Cutuns son las personas que me, me han ayudado a, mo, a el crecimiento de mi página, lo que es publicidad, marketing digital y. Las que hicieron que la publicidad no funcione. <risa> no, o sea, sí, sí, la publicidad funcionó porque sí, sí lo por, inscribió gente. Solo o sea. que fue cuestiones de la tarjeta y ya Tática, por, ya ¿no? por de malas también, ya. Y bueno, entonces eso, muy agradecido de nuevo y no a Real Cuduar también, que siempre me tiene melo, melo, melo. Gracias familia eh, por vernos, gracias familia por escucharnos. Este ha sido un capítulo más, papi, gracias por venir a usted hermanito. Espero que eso le haya pasado como yo me lo he pasado así, súper duro, súper guay <ríe> A ver, familia. Sin besos, sin besos. <ríe> Nos fuimos. <ríe>